Tenemos muy buenas noticias, ¿por qué? Porque grandes cantantes van a pisar suelo mendocino El primero de ellos, que hoy explotó la noticia Y ya está absoluta, empezó siendo un rumor Pero ya está absolutamente confirmado sí. Estamos hablando de Ricky Martin Me gusta ¿Te gusta Ricky Martin? Sí Va a estar el 25 de febrero en el Arena Aconcagua. Imagínate lo que va a ser eso Tremendo, con un show que es Ricky Martin Sinfónico Hermoso. con una... ahí Mira estamos viendo parte de lo que es este show que es su último espectáculo y con el que ha empezado a recorrer el mundo y Mendoza está dentro de todo este programa para el 25 de febrero esta mega orquesta sinfónica junto al cantante de Costa Rica van a ser un lujo aquí en la provincia de Mendoza para disfrutarlo allí en la arena Concagua. ¿No es de Puerto Rico? ¿Yo qué dije? Costa Rica. Puerto Rico, gracias. Bueno, algo rico tenía. Gracias por. Ha sido un acto fallido Perdón, ¿te querés ir a Costa Rica? ¿Ah, sí? ojalá, ojalá. O a Puerto Rico, yo te digo, cualquiera de los dos lugares me viene bien. Sí, no, Para los las dos vienen bien. Pero, bárbaro. Pero, pero tenés razón, que es costarricense. Eh, y ahora sí, esto también acaba de ser noticia. Otro artista, y en este caso es el guatemalteco eh, Ricardo Arjona, va a estar en el mismo lugar, a la misma hora, en la misma provincia, pero dos días antes. Ricardo, Ricardo y Ricardo. No, porque Ricky se llama Enrique. Ah, se llama Enrique. Se llama Enrique. Bueno, una por vos y otra yo. Pero están ahí. Pero están ahí, ¿eh? Mendoza, es verdad lo que dice la producción, la cantidad de artistas internacionales que pisan el suelo mendocino es extraordinario. Perdón, de hecho, eh, cuando, como, cuando hemos hablado de música electrónica, que vinieron tantos eh, DJs muy grosos sí. a la provincia de Mendoza, para la noche buena hay un DJ norteamericano que es Christian Smith, que también viene y va a estar en el velódromo, ¿sí? A partir de las 12 de la noche. La gente brinda y se va a ir a bailar con Christian, Christian Smith. Pero después las posibilidades van a estar allí, en el Arena Concagua, donde primero el 23 de febrero va a estar Ricardo Arjona y el 25 de febrero Ricky Martin.